Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo live en streaming en directo en mis canales en Facebook, LinkedIn, YouTube, eh, Twitter y Twitch, donde la idea es que durante la próxima hora y media hablemos acerca de tendencias en comercio electrónico eh, actualizado a este mayo del 2022, que es cuando estamos en Y vamos a contar con una docena de profesionales del comercio electrónico que van a aportar distintos puntos de vista y que todos participamos en un evento que fue el primer networking presencial de comercio electrónico en Barcelona después de un par de añitos. Muy buenas, Mon. Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenos días. Pues, y a todos y a todas. Fue un placer volver al, al presencial. Muchísimas gracias desde, por el apoyo que prestaste desde SiteGround. Claro, ya sabes que nos apuntamos a un bombardeo, todo lo que sea... Comercio electrónico, todo lo que tenga que ver con tecnología, eh, pues lo patrocinamos si podemos y sobre todo lo hacemos con mucho placer teniendo en cuenta que organiza la Latina Valley y sabemos que está muy bien hecho. Y entonces eh, volvimos al presencial por primera vez en, en bastante tiempo y, y antes de nada porque eh, en Saiground tenéis mucha experiencia de eh, apoyar muchísimos tipos de eventos, no solo la Latina Valley. Eh, ¿Cómo estáis viendo el mercado hoy día? Eh, eh, ¿Vuelve a activarse? ¿No? ¿La gente eh, tiene muchas ganas? ¿No? ¿Cómo lo veis? Bueno, la gente tiene muchas ganas y se está activando. Eh, además, se está activando a buena velocidad. Eh, si, si seguís Twitter y tal y veis la cantidad de eventos que se anuncian, eh, la verdad es que la cifra está creciendo y, y sí lo que veo es que en los que se venden entradas, la gente se lo piensa como hasta el último momento. ¿no? Y luego sí, la última semana se vende todo. Por ejemplo, este fin de semana nos vamos al WordCamp Irún, eh, que es la primera que se celebra pues, tras estos últimos dos años. Y, y luego, 15 días más tarde, tenemos WordCamp Europe en Porto. Y en Porto, que soy organizador, ya tenemos 3.000 entradas vendidas. 3.000. O sea que sí, hay ganas. Pues 3.000 son, son una cantidad realmente importante. Eh, hombre, es el evento WordPress más grande del mundo y hay gente en este momento, que creo que la última revisión la hicimos el viernes, hay gente de 86 países diferentes. O sea, imaginaos qué convocatoria. Eso sí, con mascarilla dentro. No nos la jugamos porque hay mucha gente de muchos países y lo último que queremos es que alguien se infecte por. Entonces hemos decidido saltarnos un poquito la, la normativa del país y añadir una medida extra de refuerzo, uh -huh. que no pasa nada, que luego sales fuera y te la quitas y hablas con la gente, lo que te apetezca. Incluso tenemos una pegatina que te la puedes poner que dice eh, habla conmigo con la máscara puesta, por favor, por si, por si hay gente bueno, que, que tiene alguna circunstancia de salud especial y, y hay que tener precaución. Pero que va todo y... muy bien, Emilio, la verdad que se está activando mucho y, y hay muchas ganas. Y teniendo en cuenta que hubo un boom clarísimo en la instalación y activación de nuevos e-commerce, tanto en la pandemia como posteriormente, ¿en qué situación ves, Arismo, el mercado ahora que ya eh, el retail está volviendo a abrir y que los negocios online eh, han llegado para quedarse? Con lo cual, ¿cómo ves tú, Arismo, lo que es el mercado del e-commerce? Bueno, yo lo veo desde un punto de vista privilegiado porque al final los proveedores de hosting somos los que estamos dando la parte técnica, la infraestructura técnica y todo lo que necesitan a las tiendas online para ponerse en marcha. Y entonces tenemos datos reales y en tiempo real de, de cuántas activaciones eh, se están, suce están sucediendo en este momento. ¿no? Lo que sí puedo decir es que desde el, desde el primer momento, eh, bueno, desde, lo de 2020, ya, yo creo que hasta hay que sacarlo de las estadísticas porque eh, se sale de cualquier parámetro. Pero en 2021 ha habido también un, un, un crecimiento continuo que sigue en 2022. Eh, el 2020 podemos decir que ha significado la activación del e-commerce con unas cifras, es cierto, en 2020 muy grandes, pero en 2021 y 2022 seguimos teniendo más activaciones de e-commerce que en 2019 y además con dominios nuevos. Esto indica que los proyectos son de nueva creación que no son migraciones desde otros proveedores de hosting. Por lo tanto, Emilio, para responder a tu pregunta, te diría que la activación extra que empezamos a vivir en 2020 sigue sucediendo y a buen ritmo. O sea que muy bien. Y, y, y, por cierto, que eh, a los que nos estéis escuchando, preguntaros eh, un poco de feedback. Si vais conectando al directo, por favor, dejad un saludito. Eh, comentar desde qué red estéis conectando y si se nos escucha y se nos ve bien. Entonces, eh, ¿qué parámetros debería tener eh, hoy eh, en cuenta un e-commerce manager de cara a elegir eh, en lo que sería la eh, su proveedor de hosting eh, donde quiera estar? ¿Qué parámetros debería tener en cuenta ese e-commerce manager? Bueno, lo primero, ¿qué presupuesto tiene? Bastiada, porque de las cosas fundamentales a tener en cuenta en cualquier tienda online o comercio electrónico, es la experiencia de usuario. La velocidad es uno de los, eh, de los factores importantes dentro de la experiencia de usuario. Eh, tiene que ver, bueno, en qué ha hecho su tienda online. Si estamos hablando, por ejemplo, de un WooCommerce, si es un PrestaShop, yo lo recomendaría directamente que contratarse productos de hosting en empresas especializadas. Es decir, hay muchos proveedores de hosting de muchos tipos, pero solo algunos estamos enfocados y centralizados, eh, especializados, perdón, en, en ciertos CMS. Si utilizas Presta o utilizas Boo, pues, como SiteGround, hay muchos proveedores que te podemos dar un servicio que es mejor que un proveedor de hosting estándar. ¿Por qué? Porque... Eh, hacemos tuning de sistemas, eh, tenemos preparado desde el sistema operativo y su kernel perfectamente adaptado a estos CMS y hacemos que sean más rápidos y más seguros. Yo es lo que tendría en cuenta si quieres poner en marcha tu tienda online eh, a través de un CMS. Y que tengas en cuenta eso, que un factor fundamental en el resultado y en el éxito de tu tienda va a ser la experiencia de usuario y la velocidad tiene mucho que ver en ello. Tienes que Hacer que tus usuarios, ya sean desde móvil, tablet, escritorio o portátil, tengan una buena experiencia. Una página web rápida, con llamadas a la acción, bien diseñada, ligera, y que simplemente le permita a la gente hacer lo que quieres que hagan en tu tienda, que es comprar. Que no piensen en otra cosa. Que sea todo muy fácil y muy sencillo. Y a la hora de escoger infraestructura, no escatimes. No, te puedes, no puedes basar tu estrategia... De eh, infraestructura de una tienda online y un hosting de 50 euros al año. Así, a ver si me he explicado bien. Muchas gracias Andrés por el feedback, te lo agradezco. Eh, José Manuel eh, Martins, muy bienvenido. Si le queréis hacer preguntas a, a José Ramón Padrón de saground eh, tenéis toda la libertad. Que tanto él como yo responderemos en directo, y aparte luego la docena de otros ponentes invitados que tenemos durante la sesión. Y entonces hemos comentado acerca de, de que si que si distinta, distintas herramientas, distintos eh, gestores de creación de, de claro. para ayudar en la creación de contenido, CMS. Pero ahí para mí hay tres, tres divisiones principales, que es que al fin y al cabo podan, podamos tener un hosting que nos dé el CMS. Podemos irnos al propio hosting que nos dan algunas plataformas eh, eh, tipo Shopify o podemos, para mí, la, la más peleaguda y sensible de las tres opciones que es hacernos un desarrollo propio, completo, integral. Eh, nuestro. Con lo cual, eh, ¿en qué fases, qué factores se deben de plantear un e-commerce manager a la hora de tomar la decisión de cuál es Dependiendo también, según entiendo que la fase del proyecto, en qué momento estamos, eh, claro. ¿qué, qué tienes que tener en cuenta para decidir entre esas distintas opciones? Bueno, eh, en un estadio inicial en el que el proyecto es nuevo, es el momento de escoger eh, sabiamente. ¿no? Luego, lógicamente, a, a medida que un e-commerce está en producción, independientemente de lo que utilices, llega un momento en que eh, lo que estás utilizando a lo mejor se te queda a corto. Entonces, lo bueno de las plataformas tipo Shopify es que son muy sencillas de utilizar, las webs van bastante rápido, la verdad es que lo tienen todo. Para un eh, estadio inicial en el que a lo mejor no tienes un presupuesto muy grande para desarrollo o no tienes un equipo que se dedique a eso, y ese es posiblemente el momento más importante. Sobre todo porque las plataformas al final también eh, compartes, estás compartiendo eh, tus beneficios con ellos, porque tienen una serie de cuotas a pagar, respecto a tu facturación. Eh, lo bueno que tienen, es muy fácil comenzar con ellas, con las plataformas. Lo malo es que cuando, cuanto más te especializas, por ejemplo, en temas de SEO o en temas técnicos, como es un eh, café para todos, entre, entre comillas, teniendo en cuenta que Shopify es súper completo y funciona súper bien, llega un momento que se te queda corto y es cuando la gente se pasa a CMS. El CMS, más un proveedor de hosting, es la opción más común es más, eh, Wordpress llega al mercado del, del online con PrestaShop desde hace años, más que Shopify, por supuesto, pero Shopify es muy importante tenerlo en cuenta porque además lo hacen perfectamente bien. Es una plataforma estupenda. La opción de CMS más hosting es la más completa de todas porque es la que menos límites tiene. Y la de desarrollo propio es la, la solución a medida, el traje hecho a medida, ¿no? Como el sastre que te toma las medidas y te hace un producto a... Uh, Perfecto para ti. ¿Qué ocurre? Que tiene un inconveniente, que es el mantenimiento. Es decir, estás atado a un equipo técnico o a una compañía externa mientras dure el proyecto. Al final, ya tengas un Shopify, ya tengas un WooCommerce o un PrestaShop o un desarrollo propio, es bueno que te acompañes de profesionales, de gente que te ayude en el desarrollo de tu proyecto. Para mí la opción más completa y abierta, e eh, incluso económica, es la de hosting más CMS. Eh, las otras hay que tenerlas muy en cuenta y muy, muy muy de cerca porque tienen sus puntos fuertes. Sobre todo Shopify para la gente que comienza y no tiene medios o un equipo que le ayude a desarrollar el proyecto. Y el desarrollo propio, pues ahí hay presupuesto y equipo. Ahí tiene que haber de todo. Uh -huh. El resultado es el perfecto, claro, pero eso pero, o sea, hay que mantenerlo y, y actualizarlo constantemente cuando uh -huh. los CMS es algo que hacen por ti. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Mon. Será un padrón de 6 por eh, ayudarme a inaugurar este, este streaming en directo sobre tendencias actuales de e-commerce. Y a, qué pena que no nos veamos el 21 de junio, que es nuestra próxima actividad juntos. Pero muchísimas gracias porque 6 estará en nuestro cierre de temporada de la Latina Valley. Claro que sí. Gracias a ti por invitarnos, eh, por dejarnos patrocinar, que es un auténtico placer. Y un saludo a todos y a todos los que nos estáis viendo. Chao. Soy... Que nos veamos en presencial pronto y suerte con la Work in Europe. Muchas gracias. <risa> Chao. Saludos. Y a, a vosotros que estáis aquí, pues comentaros, vamos a, tener, vamos a pasar con Albert. Eh, porque vamos a hablar de optimización de campañas publicitarias en este próximo eh, bloque. Comentarios, animaros a participar en el chat, pasar vuestras preguntas y comentarios, que eh, contra eh, más dinámico eh, sea mejor para, para todos. Y dar la bienvenida a Albert. Muy buenas. Hola, muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. A ti por participar en este último encuentro presencial entre profesionales del e-commerce de, de Barcelona. ¿Qué te pareció el evento, si me permites preguntar? Pues muy bien, eh, muy divertido, muy interesante y siempre, siempre salen cositas. Bien, bien, bien. Pues Y, por cierto, el ecosistema por Barcelona siempre muy vivo y muy activo, ¿verdad? Muy vivo, muy activo y luego la gracia que tienen también estos eventos, ¿no? que luego, pues... Eh, se va por ahí, quedas, vas a cenar. Bueno, ya, ya sabes cómo va. Sí, sí. Pues mira, hablando de, de publicidad, de, de la cual eres un experto, pues eh, iOS 14 ha venido a cambiar completamente las reglas, creo que era desde la 14.5. Y claro, eh, si Apple eh, cambia el mercado, estamos hablando de un 13-15% que es su ecosistema. Pero Google, sabemos que lo que haga Apple lo va a acabar implementando los seis meses al año o los dos años. Y, de hecho, este cambio que se ha planteado en, en, en favor de la privacidad de, de, de parte de los usuarios, que yo, por cierto, como consumidor estoy muy contento con el cambio que ha hecho del tema de, de complicar rastreo. Pero, claro, si complicas rastreo para profesionales como tu caso, eh, ¿qué te hacen con tu vida profesional? Porque entiendo que te lo ha complicado bastante qué ha pasado, qué has hecho. Sí, bueno, a ver, eh, la llegada de iOS 14, sobre todo para los que gestionamos campañas de publicidad en social, que es donde yo principalmente estoy, eh, pues ha sido un quebradero de cabeza, ¿no? Entonces, eh, está claro que este canal sigue funcionando, pero eh, en, en el momento en que esto sucedió empezó a perder competitividad respecto a otros canales, ¿no? Eh, bueno, esto por un lado viene de que la información que tiene... Facebook, en este caso, o Meta, como quieras llamarlo, es de, de peor calidad porque está eh, consiguiendo menos información de los usuarios, traqueando menos eventos. Eh, entonces, bueno, esto en un principio Facebook lo intentó paliar con, con una opción que había que se llamaba segmentación expandida, que antes era opcional. Y lo que venía a decir a esta opción es que eh, tú cuando hacías una segmentación, Facebook te decía, oye, mira, tú al final lo que quieres es... Eh, Haces una campaña de conversiones para compras ¿no? y tú lo que quieres es vender. Pues oye, si yo encuentro que vas a poder vender fuera de este grupo que tú me has dicho aquí, voy a entregar esta, estas campañas a, a fuera de este grupo. ¿no? Eh, cuando ya eh, vino todo lo gordo de iOS 14 y tal, ahora lo que, lo que sucedió directamente es que la segmentación expandida ya es absolutamente para todas las campañas y no la puedes desactivar, viene automático. ¿no? Entonces... Si uno le da una vuelta a lo que está pasando e intentas alinearte con la plataforma, nosotros lo que, lo que acabamos eh, considerando es que eh, tiene sentido que cada vez más tenga eh, las campañas una estructura menos elaborada, que haga segmentaciones más amplias. Es decir, nosotros lo que nos está funcionando mejor en realidad son las campañas en las que prácticamente no segmentamos. ¿vale? Eh, lo que estamos haciendo es que la segmentación la hacemos por, por ángulos. Vale, Me explico. Imagínate que tú tienes un producto que tiene tres beneficios. Eh, nosotros lo que estamos haciendo es que a través del copy de la creatividad, eh, simplemente cuando Facebook empieza a mostrarle a, a la gente que él considera, ¿no? eh, reacciona una serie de personas en función de, de, de la creatividad del copy. Entonces, es como que se hace una segmentación automática y, y Facebook ya determina a quién le tiene que enseñar qué cosa, aunque en el fondo sea el mismo producto. ¿No? Entonces, eh, yo creo que esta es un poco la, la evolución y la manera de trabajar las, las campañas ahora mismo. Y fuera, más allá de la, de, de la plataforma publicitaria que estemos utilizando, ¿cómo podemos intentar optimizar resultados en nuestras inversiones? Sí, eh, bueno, esto yo siempre estoy como muy obsesionado en, en, en entender que al final un, un e-commerce o un negocio online eh, está dentro de un ecosistema donde todo está conectado y intentar analizar las campañas por sí solas a veces eh, es un error, ¿no? Porque eh, si tú estás teniendo un problema en, eh, en el checkout, ¿no? en, en el apartado de finalizar compra o en el carrito, etc., en el fondo estás perjudicando el resultado de estas campañas. Es decir, si ya nos están eh, puteando, con perdón de la palabra, eh, desde dentro de la, de la plataforma con el tema de los 14 y tal, lo que tenemos que hacer es intentar compensar eh, por otro lado. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho mirar algunas métricas eh, en la plataforma de, de publicidad de, de, de Facebook que realmente te dicen más de lo que pasa en tu web de, que no eh, lo que está pasando en la campaña. ¿no? Por ejemplo, si, si tú te fijas en porcentaje de... Eh, finalizar compra, eh, gente que ha iniciado checkout eh, contra los que han acabado comprando, etcétera, a lo mejor te das cuenta de que de que oye estoy teniendo muy bien, muy buen CTR, eh, está entrando todo el mundo, pero luego hay un problemilla ahí que tenemos que solucionar. Y al final esa es un poco la idea. Uh -huh. Entiendo, entiendo, entiendo Pues eh, muchísimas gracias por tus aportaciones a, a, este, a este directo con temática publicitaria Y espero verte en nuestras próximas actividades de comercio electrónico de la Latinoamérica Seguro que sí, nos vemos pronto, gracias Emilio, hasta luego Pues muchísimas gracias, saludos Y de Albert vamos a pasar con Juan Antonio López Muy buenas Juan Antonio Muy buenas Emilio pues seas muy bienvenido por, por este directo y ¿qué tal qué tal la actividad que, que, que nos ayudaste a, a realizar con Piper? ¿Eh, ¿Qué tal te pareció la actividad de, de Entrecomer Manager que organizamos? Pues la verdad es que es muy, muy agradable. Eh, eh, ya, ya te lo comenté en su momento, no, no éramos muy proclives a ese tipo de actividades, siempre habíamos sido más, más formales ¿no? a la hora de hacer ferias y demás, pero pues la verdad es que es muy agradable se conectó muy bien con la gente y se pudo hacer mucho, mucho networking. Y entonces contigo vamos a hablar acerca también, entre otras cosas, sobre temática de pago a plazos, pero eh, eh, preguntita porque el, en Piper tenéis muchísimo conocimiento acerca de la temática, pero ¿qué papel juega la tecnología en la evolución del pago a plazos en estos próximos años? Porque en los últimos seis meses, último año, parece como si hubiera venido a revolucionar completamente el mundo del e-commerce, que creo que de verdad lo está haciendo, pero eh, esa tecnología eh, que hay detrás, ¿cómo va a cambiar el mundo del e-commerce en los próximos tiempos? Pues eh, yo creo que la tecnología es algo fundamental. Eh, de hecho, para nosotros, como, como entidad, eh, la tecnología siempre ha jugado un papel importante. Eh, te hablo de, de cosas muy, muy básicas, ¿no? Es decir, cosas muy, muy básicas eh, hoy en día como la ausencia de papel a la hora de hacer una contratación o, o conectarse vía web service con grandes merchants, eh, hace 10 años no lo eran. ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando de, de esta manera. Pero huyendo un poco de la operatividad, yo creo que la tecnología viene a jugar un papel muy importante, sobre todo en la toma de decisiones. ¿no? Eh, actualmente, eh, o antaño, eh, las decisiones de crédito se tomaban en, en horas, incluso en días. ¿no? Es decir, lo normal era que Tú hicieras una solicitud y que tardaran tiempo en contestarte sobre si te la aprobaban o no. Hoy en día el mercado eh, lo que está haciendo es que hace que esa decisión sea prácticamente instantánea. Y tienes dos maneras de hacerlo. O dejas de hacer lo que antes hacías para pagar riesgo y poder contestar de manera inmediata o aplicas tecnología a esa decisión. Nosotros ya estamos aplicando inteligencia artificial en la toma de decisiones de riesgo. Lo que nos permite en menos tiempo tomar decisiones más correctas. ¿sí? y equivocarnos menos a la hora de elegir. Yo uh -huh. creo que a futuro, el que no sea capaz de aplicar esa, esa metodología o esa tecnología en su sistema de decisiones, eh, lo va, a pasar, mal, lo va uh -huh. a pasar mal. Y para quien no conozca a Piper, eh, eh, ¿me puedes hablar un poquitín acerca de vosotros y cuál es vuestro valor diferencial en el mercado? Bueno, eh, nosotros nos dedicamos a facilitar procesos de compra. ¿no? Es decir, eh, hacemos que la gente pueda comprar pueda pagar aplazado y lo pueda hacer de la manera más ágil, más cómoda, más flexible y más económica. Eh, pero no solo a nivel usuario final, sino también a nivel tienda, eh, ayudamos a vender más, eh, a incrementar el ticket medio y además hacerlo de la manera más económica posible. Es decir, vendes más con más margen, por llamarlo de alguna manera. Bien, bien, bien, bien. ¿Y cómo ha cambiado el perfil del consumidor eh, en el mundo de pago a plazos? Bueno, el, el perfil del consumidor realmente no ha cambiado. Lo que ha cambiado es eh, dónde compra, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Sobre todo en la, en la pandemia, eh, mucha gente que provenía de un mercado no online, provenía de la tienda física, se vio obligada a comprar en otros entornos a los que no estaba acostumbrado. ¿no? Pero quizá lo que ha conseguido es eh, no adecuarse él al nuevo mercado, sino que está forzando a que el nuevo mercado se adecue a sus necesidades. ¿no? Al final es un cliente mucho más racional, es un cliente que está acostumbrado a comparar. ¿no? es un cliente que no está dispuesto a pagar por servicios adicionales, no está, no está dispuesto a pagar incluso por la financiación, ¿no? y lo que está haciendo es cambiar un poco el, el modelo. ¿no? Ahora, post pandemia eh, a diferencia de lo que se podía pensar, mucho cliente está volviendo a la tienda, pero muchos siguen comprando online, porque obviamente tiene, tiene sus ventajas, ¿no? pero ya está buscando otro tipo de combo. Es decir, el consumidor se ha vuelto mucho más racional, y ahora lo que busca son compras mucho más inteligentes, ¿no? Busca mejorar el precio, busca comprar más barato y mejor. Uh -huh. pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras tú añadir sobre el mercado de, de pago a plazos o alguna recomendación para los e-commerce managers que nos estén escuchando? Bueno, eh, yo creo que ahora mismo el mercado tiende a la única realidad. Eh, no porque el mercado lo demande en sí, sino porque es el propio usuario el que al final le está comprando una marca, ¿no? Le da igual comprarlo online que comprarlo en una tienda física o comprarlo en cualquier otro entorno. La unicanalidad yo creo que es el, el camino a recorrer. ¿no? Un e-commerce manager lo que tiene que pensar es que hoy tiene una tienda online, pero mañana sus propios clientes le pueden llevar a abrir una tienda física, un marketplace, cualquier cosa. ¿no? Y hay que estar preparado para ello. Y tiene que tener soluciones que le, que le cubran todas sus necesidades. No puede tener una opción para cada tipo de mercado o para cada tipo de cliente. Uh -huh. Entiendo, entiendo. Pues, Juan Antonio, muchísimas gracias tanto por el apoyo de Piper a ser posible el encuentro, como muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este streaming en directo. Okay. Muchas gracias a ti Emilio, nos veremos yo creo en el futuro, seguramente. Nos vemos en próximas actividades, saludos. Ok, saludos. Y después de tocar eh, la temática de pago a plazo vamos a pasar a internacionalización con Marc. Muy buenas Marc. Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo vamos? Pues un placer volver a vernos en, en Barcelona después de tantísimo tiempo. Pues sí, la verdad es que estuvo, estuvo muy chulo, muy agradable vernos en directo, ponernos cara, tomarnos cervezas, un vino, lo que sea. La verdad es que estuvo muy bien. Sí, pero eh, sé que, porque os he visto, que, que en, en On Translation... Eh, habéis estado participando en e Madrid-Barcelona, distintas ferias internacionales, la última en Londres. Eh, ¿Cómo estás viendo desde tu punto de vista el, el mercado? ¿Se reactiva? Porque visitando, hablando con tanto, tantas empresas, ayudando a internacionalizar con tantos congresos, eh, tenéis una posición muy buena para saber cómo se está moviendo el mercado. ¿Cómo lo ves? Yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas ¿no? de, de poderse ver en directo y el ejemplo más claro nosotros yo creo que lo tuvimos en el iso Barcelona hace un par de semanas que a diferencia de hace un año que el Ixio Barcelona tuvo muy poca gente ¿no? o poca asistencia porque estábamos en la sexta ola de la pandemia y todo el mundo tenía un poco de miedo, hace un par de semanas en Barcelona fue... Bueno, hubo mucha gente y todo el mundo tenía muchas ganas de verse, tocarse y, y hablar entre unos y otros, ¿no? Y se notó, se notó estas ganas y, de hecho, fue un un show que funcionó, funcionó muy bien a nivel de presencia de gente. Las charlas también eran muy interesantes yo creo que sí, que la sensación en general es que la gente ahora no tiene tanto miedo, aunque mm -hmm. hayan casos y todos conocemos a gente que tiene algún, algún caso de COVID cerca, pero la gente lo ve de otra forma ya y quiere salir y quiere hacer contactos, networking y verse. Vale, vale, bien. ¿Y, y qué os están pidiendo eh, en lecciones como eh, empresas de, de lingüística eh, avanzada que también aportáis temática de marketing para ayudar en esa internacionalización? ¿Eh, ¿Qué os están pidiendo? Marketplaces, países concretos, ¿en qué tendencias en su vida estáis notando? Mira, ahora mismo estamos notando que está subiendo mucho todo el tema de la traducción de marketplaces, sobre todo. Allí hemos, de hecho, nosotros en eShow teníamos un stand en la zona de Amazon, porque realmente uh -huh. es de lo que más se nos está pidiendo, ¿no? A ayudar a internacionalizar y hacer bien las traducciones de marketplaces que no están tan bien hechas como deberían, ¿no? Y entonces allí, pues, estamos haciendo mucha, mucho tema de posicionamiento para que las marcas puedan vender y atraer pues, clientes en su marketplace, bueno, en, su, en su ficha de producto, ¿no? para que la gente nos les compre el producto en sí. ¿Y valor diferencial de, de un translation con respecto a la competencia? Básicamente siempre digo lo mismo. Nosotros tenemos la suerte de tener a Óscar, que lo conoces muy bien. Óscar es profesor de, de traducción SEO en la, en la Universidad Autónoma y en algunas internacionales. ¿Y esto que permite? Pues que realmente nosotros, aparte de ser una agencia de traducción, lo que hemos hecho ha sido formar a traductores nativos en marketing digital. El hecho de tener a Oscar que sea de los pocos profesores de traducción SEO que hay, pues nos permite esto. Esto quiere decir que a la, a la vez que traducimos, lo que hacemos es posicionar las distintas marcas o los distintos productos eh, y que a la hora de traducir, pues esto, no hay un, tengamos en cuenta el SEO y esto nos ayude pues, a vender más, que al final es lo que queremos, ¿no? que nuestro cliente también venda más. Y desde tu experiencia, ¿qué consejo daría precisamente en esa traducción SEO? Que, ah, bueno, lo de contratar con los lección lo damos por, por sentado. <risa> Pero más allá de, de ese punto, que eh, para quien nos esté escuchando, ¿qué consejito SEO en internacionalización le recomendarías? A ver, yo lo que nosotros lo que siempre consideramos lo más importante es no querer hacer todo de golpe. Es decir, si tú quieres ir a un mercado, estudiar bien qué mercado quieres. No decir, vale, yo quiero ir de repente a Portugal, quiero ir a Inglaterra, quiero ir a Francia. No, no, estudiar bien qué mercado nos puede interesar y a partir de allí mirar también qué elementos de la, de la web o del catálogo de productos cre creemos que se van a vender mejor y empezar por allí, ¿no? Y cuando una vez tengamos la traducción SEO de esa parte que haya un ROI, un retorno de la inversión, pues entonces seguimos con lo otro no y vamos haciendo. Pero empezar, querer ir todo de golpe con todo, no lo aconsejamos nosotros, creemos que es mejor, paso a paso, ¿no? Y uh -huh. ir haciendo y ver que realmente te está funcionando. Y una vez te está funcionando, pues, ya vamos a un nuevo mercado o vamos a añadir nuevos productos. Uh -huh. eh, tengo con, con tu director técnico, tengo un vídeo en, en mi canal que hablando de transcripción, <risa> el cual tuvo bastante buena... Eh, con Alex. <risa> eh, bastante buena resultado. En el que se hablaba de planteemos eh, ayudar, al, ayudar al, a la traducción el, metiendo el elemento de, de marketing y elementos culturales. Entonces, sí, eh, entonces metiendo esas tres, esas tres componentes, el internacionalizar, pues lo podemos hacer porque si sí, de verdad entendemos que hay cambios culturales importantes dependiendo de cada mercado, incluso de cada nicho que vayamos a entrar y le planteamos que hay que meterle un buen marketing a esa traducción, pues nos llega ese elemento de transcreación. Eh, ¿Cómo se puede intentar plantear transcrear, transcrear adecuadamente eh, en, los, en los departamentos de digital de, la, de los que nos estén escuchando? Claro, es que nos, la, el palabra transcreación nos sirve para distintas cosas. no Lo que decíamos antes de traducción SEO, que ahí lo que haremos es Hacer un estudio de palabras clave. Y una vez tenemos este estudio a la hora de traducir, lo que haremos es añadir estas palabras clave para que nos ayuden a posicionar, pero al mismo tiempo también transcreamos cuando hacemos ejemplo, tema de marketing digital. ¿no? Por ejemplo, es muy importante, pues si tú quieres hacer un buen copy en español, en este caso, y lo quieres pasar al inglés, pues seguramente si haces una traducción literal, pues te va a salir un churro, ¿no? porque aquí hay mucho tema cultural importante y que cuando haces una buena traducción se tiene que, que hacer, ¿no? se tiene que traspasar. Entonces, pues aquí creemos que es importante también todo el tema de la traducción o transcreación en este caso. Con traducción de marketing lo que queremos es emocionar, queremos interpelar al usuario final y lo que queremos es que al final se emocione con el texto que está leyendo, ¿no? que sea un texto que diga, ostras, está hablando de mí, lo que está diciendo es un punto débil que tengo yo, por ejemplo, o es algo que lo que dice es importante, interesante y que me atrae. Si es una traducción literal, seguramente pues, lo que hará es que no, no queramos seguir leyendo porque no va con nosotros lo que está contando. Y el tema cultural, pues también para el tema de marketing digital es muy importante tema de campañas, por ejemplo. Pues ese día días es como el Día de la Madre, pues no es el mismo día aquí en España que en otros sitios de Europa o en otros sitios del mundo en general, ¿no? Pues tener en cuenta estas acciones, las fechas, tener en cuenta cositas como estas, que si haces una traducción literal o la pasas por un traductor automático, pues no te va a cuadrar nada. Y por cierto, nos preguntan desde, desde el chat, nos pregunta de traducción SEO, ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué le estamos hablando cuando decimos ese concepto? Eh, eh, de bueno, la... básicamente eso es lo que decíamos, ¿no? Es hacer un estudio de palabras clave, tener en cuenta la intención de búsqueda de los usuarios del mercado en cuestión, porque no todo el mundo busca igual. Es decir, en España puedes buscar de una forma, pero en Francia solamente buscaremos de otra. Entonces, es importante saber cómo el usuario final nos buscará y a la hora de hacer este estudio de palabras clave pues introducir todas estas palabras que nos ayudarán a posicionar. Por ejemplo, hay un caso que... En, que a mí me gusta contar que es un nosotros hacemos mucho traducción también de turismo. Entonces, había unos hoteles de aquí, de España, bueno, de Barcelona en este caso, que nos pasaron distintas palabras clave, pero cuando hicimos el estudio para Francia, vimos que la palabra clave o lo que más buscaba el usuario francés para venir a Barcelona es que este hotel tuviera parking. Y esto no era una palabra clave que habían introducido porque para otros tipos de personas de otros países no será necesario porque vendrán en avión. Pero los franceses que los tenemos aquí al lado, pues sí que, palabra clave, parking, hotel con parking, era importante. Pues esto lo vemos mirando la intención de búsqueda del mercado, en cuestión, en este caso, del francés. Y esto puede ayudar pues, que llegue más gente a nuestra, a mm. nuestra web. Mm. Espero, Montserrat, a ver que hayamos podido responder adecuadamente tu, a tu duda. Y Renato nos comenta, ¿el copywriting eh, cambia en cada, en cada lengua? Bueno, claro, la forma que tenemos de escribir... Es distinto, ¿no? La forma de atraer a la gente es distinta. Y entonces sí que tenemos que adaptarlo a cada mercado. Entonces aquí lo que es importante es que sean personas nativas que hagan el copy porque puedan adaptar este, este contenido. Nosotros hacemos tanto lo que es traducción como también hay clientes que nos piden directamente hacer el copy en un idioma en concreto. Entonces pues sí, es, es interesante porque habrá muchos temas culturales, aspectos culturales que si no se nos pueden perder si no somos nativos del país en cuestión. Pues muchísimas gracias, Marc, por, por vuestro apoyo con un translation a la última actividad. Y no y nos vemos, nos vemos el 21 de junio, que recordar. Nos vemos, nos vemos en Madrid. Nos vemos Perfecto. en Madrid y espero que estés preparado para pisar, pisar y quemar rueda en la pista. A ver, a ver, no, nunca lo he hecho, ¿eh? Lo de un karting que a ver me da emoción. A ver, es, no es muy entretenido. Es que Hasta hace gatos profundos como yo, eh, no hay ningún tipo de problema en conducir karting. Pues bueno, ya, ya lo haremos, ya lo haremos. Eh, <risa> nos, nos vemos nos en vemos Madrid, en muchas gracias. en Madrid y muchísimas gracias por el apoyo de un Translation a la latinoamérica. A ti, que vaya muy bien. Adiós. Gracias. Adiós. Y vamos a pasar a hablar sobre deudas a usos bancarios con eh, Javier López y todo lo que es, eh, a nivel de temática legal, lo que un emprendedor debe tener en cuenta a nivel de, de su riesgo y protección de cara a organizar su emprender su propio negocio en online. Eh, muy, muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues en el último encuentro vi que teníais muchísimas conversaciones porque, claro, cuando, cuando le, le explicas al, a los profesionales emprendedores eh, que, hay que hay que tener en cuenta muchísimo, no solo vender, no solo conseguir financiación, sino que hay que protegerse adecuada, adecuadamente y hacer lo mejor posible para tener buenas praxis, pues, claro, eh, eh, os vi muy entretenido con muy buenas conversaciones este evento. Eh, muchísimas gracias por participar en él. Hombre, a vosotros por invitarnos y, desde luego, hay que tener en cuenta que eh, lo que tiene que ver un emprendedor, en primer lugar, es de dónde viene, yo iría hacia atrás, hay muchos emprendedores que tienen muchas deudas acumuladas o bien de otras actividades empresariales que no supieron cerrar bien o que no, el negocio anterior no funcionó o estaban avalando a familiares o socios, entonces, cuando se inicia una actividad, lo primero es ver de dónde venimos, vamos a analizar a este emprendedor, como todos sabemos, existe una ley de segunda oportunidad que exonera el 100% de las deudas que no podemos pagar, por ejemplo, entre otros temas. ¿verdad? Eh, también tenemos eh, bueno, pues, eh, el, ese análisis de todas las cláusulas abusivas que existen en, en, en los contratos. Muchas personas tienen contratos firmados, tienen hipotecas. Hay gente que sus padres, por ejemplo, han avalado esas hipotecas y ya estamos consiguiendo cancelar el 100% de avales ...entendiendo que un aval se puede considerar perfectamente abusivo... ...y así lo están diciendo las audiencias provinciales... ¿no? ...como digo, ¿de dónde venimos? ¿Qué deudas tiene ese emprendedor antes de iniciar una actividad? ...para darle esa tranquilidad mental de que eso se puede arreglar... ...ya tenga problemas de embargos, ya tenga problemas de impagos... ...o simplemente que quiera conseguir bajar esas cuotas de las deudas... ...de 1.000 euros al mes a 300, por ejemplo... ...y su banco le dice que no, pues ya existe una manera legal de obligar a los bancos a bajar la cuota a la situación actual del cliente. Y luego este emprendedor tiene que analizar si le interesa iniciar la actividad, por lo menos ser conocedor, no como autónomo o como sociedad limitada. Todos sabemos que si el negocio puede ir bien o mal, hay que seguir peleando y seguir luchando. De hecho, esta ley de segunda oportunidad, de exoneración de deudas impagadas, viene de Estados Unidos, Donald Trump, eh, eh, Walt Disney o... En fin, Muchísimas personalidades y multimillonarios han pasado por esta ley de quiebras en los primeros negocios que tuvieron, ¿verdad? Pero si montamos en España una sociedad limitada, o igual nos interesa montarla en Estonia, o igual le asesoramos a montar la sociedad en Delaware, dependiendo, pues en Estonia una serie de ventajas fiscales y además no hay que ser autónomo para tener, si te puedes hacer el residente, por ejemplo, es analizar la sociedad, en qué país y qué, si hay que montar una sociedad o si hay que estar como autónomo, de todas, todas, lo mejor es una sociedad. Y si la sociedad, aparte de fiscalmente, vemos que por lo que sea no funciona, es mucho más fácil cerrar una sociedad si fuera necesario, que no, se llama matar una sociedad, vulgarmente hablando, que no matar una persona física en caso de una deuda. ¿no? Pero, en fin, como digo, ¿de dónde venimos y cuál es el eh, fiscalmente cómo tenemos que ponernos Y aparte que tener un abogado en tu vida es muy importante, porque luego saldrán igual contratos que tendremos que revisar, tendrás que darle a un profesional el contrato con un socio, con un partner, con un, con un inversor que quiere entrar, que también alguien tendrá que revisar toda esa información, ¿no? Yo es que eh, cuando hablo con, con mis mentores, mis, mis emprendedores que mentorizo, le, le hablo de pacto de socios. Eh, antes de ir a notaría, ya tienes que estar empezando a plantearte ese contrato privado para claro. realizar entre los socios, donde dejemos las reglas del juego muy claras, porque si las cosas van bien, todo el mundo contento, pero si las cosas van mal, el último en irse de la fiesta es el que acaba pagando todos los platos y no tiene por qué ser eso. Totalmente. Posible. Y otra cuestión que me dicen es que, eh, que lo de pagar asesores, que el, que como que les duele el bolsillo, o te está equivocando mucho. Pero ¿por qué? ¿por qué se está equivocando mucho un emprendedor que dice que eh, pagar asesores en temática, por ejemplo, legal, como estamos en este caso, eh, tiene que hacer ese desembolso? Sí, sí. ¿Por qué? Hombre... Eh... Los problemas, muchas veces no hay problemas si de inicio has sido un buen asesor, hay que ver también los costes, ¿no? pero un asesor económico, pero un asesor que te explica cómo hacer las cosas. Si has firmado las cosas bien firmadas y has tenido una formación eh, la que corresponde, es muy posible que luego no tengas problemas. Los problemas vienen cuando no han quedado las cosas claras. Y arreglar un problema judicial te va a costar 10 veces más o ocho veces más que, no, que un abogado por ciento y pocos de euros te pueda analizar un contrato, te pueda revisar toda esa documentación. Igual que van a un, a un mentor para que les asesore, pues también debería tener esa visión jurídica de ir a un abogado especialista sí. en estos temas para analizar la situación. Eso te va a limitar el meterte en problemas. Sí. Y la formación es muy importante y tristemente pues no hay una formación jurídica muy amplia ¿no? en, el, en el mercado. Podemos saber de empresas pero por, y estamos viendo cómo tener un buen proveedor, un buen servicio, un buen precio al cliente y demás. Y nos damos cuenta que hemos firmado un malísimo contrato con un socio que se puede aprovechar. Muchísimos clientes nos vienen con deudas porque el socio los dejó colgados, porque no estaban las cosas bien, bien firmadas. ¿no? Entonces, hay en, que analizar en... todo eso, desde luego. Y, y me, no es que me encuentre emprendedor en situaciones que yo mismo eh, llevo diez y pico años sufriendo que para conseguir financiación bancaria me acaban haciendo firmas seguros de vida, eh, seguros de hogar. Eh, bueno, Seguros de... Alarmas, alarmas. De Tienes todo, que tener una alarma obligado si no, no te dan la financiación. Sí, sí. Y, y, me dice, y muchas ocasiones me dicen, porque Que avalen tus padres, digo, mis padres ya están jubilados, ya a su altura de la vida, y no necesitan saber si el hijo se mete mayor en mayores o menores historias empresariales. Porque el, eh, eso también te lo dice, mira, es que, que te avale toda la familia, digo, que me estás contando. Entonces, eso me parece un poco de abuso bancario en, algunos, en algunas ocasiones. ¿Qué debe, ¿Cómo debe actuar el emprendedor que se encuentra en esa situación? Claro, lo, lo primero, como bien dices, es eh, abusos bancarios. Bueno, en España somos el país de Europa con más abusos bancarios, pero con diferencia, dicho, por la Unión Europea. Bien, eh, piensa que hay quien cree que aunque se firme ante notario y dice no, es que yo firmé que mi padre iba a pagar y mi padre aceptó y claro, lo firmé ante notario y no puedo hacer nada. No es cierto. Tú puedes firmar ante notario que si no pagas te cortas un brazo y luego no te lo cortas y no te pueden obligar a que te lo cortes. O sea, hay muchos abusos bancarios que no son ley. Entonces, por ejemplo, estamos consiguiendo en el 100% de los casos cancelar, exonerar, exterminar, eliminar por abuso... ...a los papás cuando están avalando, por ejemplo, una actividad empresarial. Si el padre no es socio de la empresa, ni accionista, ni tiene que ver con la actividad... ...por mucho que le hayan obligado a firmar, ese aval es abusivo. Y que te obliguen a firmar un seguro de vida que te vale el triple... ...que en una compañía de seguros habitual. Es abusivo. Ahora bien, es cierto que hay que analizar ese contrato y si necesitas el dinero... Pues muchas veces tenemos que decir, oye, es que si no firmo no me dan el dinero. Bien, firma y luego lo, lo cancelamos por abuso. O bien negociamos inicialmente que no tengamos que tener esos avales o esas cláusulas abusivas o ese interés. Ahora, por ejemplo, acabamos de ganar un pleito muy importante a Mercedes-Benz, a la financiera de Mercedes-Benz. Financió un vehículo al 9% a 8 años, un vehículo de 100.000 euros. Y eh, mirando todas las bases de datos del Banco de España, en lugar de financiar al 9, en, en esa fecha concreta, en ese mes concreto, la financiación del Banco de España estaba al 6. Y sin embargo, Mercedes financió al 9. ¿no? Bien, pues le tienen que devolver el, al cliente el 100% de lo que pagó de intereses, porque la multa es que cuando se excede el banco, al poner un interés mayor al del mercado, ¿no? al, al, al valor medio del dinero, eh, tiene que devolver el 100% de los intereses. ¿Cuánto es 9 por 8? 72. Pues tiene que devolver el 72% de lo que pagó el cliente. El coche costó 100.000 euros. El 72% es muchísimo dinero. Y el cliente lo firmó, pagó todo ya, pero como es abusivo, le tienen que retrotraer todos los intereses eh, pagados. Por ejemplo, ¿eh? o sea, hay muchísimos abusos bancarios en hipotecas, en préstamos, en pólizas de crédito, eh, en, con los avales, en fin... Eh, eh, eh, el interés de demora, por ejemplo, no puede superar dos puntos el ordinario. La mayoría uh -huh. de préstamos para montar negocios están al 19% de, de, de interés. Hay y, también y el, el 27, 27% me lo encontré yo también. Ya al 27%, claro. Tarjetas de crédito, eh, por ejemplo, ya hay sentencias que dicen una tarjeta de crédito que supere el 10%, se puede entender abusiva. Hay tarjetas a más del 20%. O sea, todo eso hay que mirarlo, eh, lógicamente, por un profesional... ...antes de firmarlo, pero hay, hay veces también... ...es que si no firmo con esas condiciones no me lo dan. También existe la posibilidad de firmar y más adelante reclamar... ...que eso también se está haciendo, porque no tienes otra manera de conseguir el capital. Firmas y luego, preferiblemente antes, pues que si, si el banco te dice... ...o me firmo usted un seguro de vida o no le doy el ICO... ...bueno, pues firma con el seguro y ya reclamaremos el seguro... ...y es reclamable y se está, y se está ganando. Y sobre todo... En aquellas conversaciones, como bien decías, en aquel networking que hicimos, había muchísima gente, y claro, que son emprendedores natos, se emprenden y vuelven a emprender, ¿no? Como los sí. peces en el río, ¿no? Que así debe ser, ¿no? Con ese punch, ¿no? Pero claro, si vienen de deudas anteriores importantes, es que están desmotivados, desprotegidos, ya no saben exactamente. Ahora, ¿qué hago? Porque me están llamando los acreedores, claro, que tengo que tener la mente despejada para seguir emprendiendo. Oye, pásanos las deudas, analicemos, muy posiblemente sea una ley de segunda oportunidad o un abuso bancario, un cliente con la tarjeta Wisin le debían 3.000 euros, eh, perdón, el banco le reclamaba 3.000 euros y le hemos devuelto 17.000, porque como lleva tantos años pagando la tarjeta y todos los intereses que ha pagado se lo tienen que devolver, pues él debía 3, y si es cierto, pero le debían 20, con lo cual le han devuelto 17. Y hay deudas que tú crees que tienes deudas y es al revés, es el banco el que, como ha abusado tanto, aún te debe a ti parte del dinero. Hay que ir a un profesional para que analice esas deudas y tener tu tranquilidad mental y esforzarte en lo que sabes, que es luchar por tu negocio y dejar los problemas jurídicos a los expertos. ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier, por el, por el apoyo que realizáis a los emprendedores con área jurídica global, porque desde luego el, este tipo de abusos es algo que, que, aunque se pueda conocer, o en mi caso yo he vivido en varias ocasiones en mi vida profesional, pero que muchos emprendedores no se animan a terminar de pelear. Y yo creo que la diferencia es encontrarse eh, despachos tan profesionales como el vuestro y diga, mira, de verdad, pelealo porque te va a merecer la pena. Naturalmente. Y agradecidos a vosotros por presentarnos, como digo, en este equipo de emprendedores. Estamos muy ilusionados en asesorarles y ayudar que la economía siga funcionando. Pues, Javier, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima actividad. Saludos. Perfecto. Hasta luego. Gracias. saludos. Y una, una respuesta, antes de pasar con Jenny Pons y hablar de afiliación, a Montserrat por el chat, comentarte. Eh, el, el temática de, de SEO en interna a cuando vamos a internacionalizar, eh, no es que exactamente un SEO te que elegir sin conocer ni los factores culturales ni la, los caracteres de, concretos del idioma que va a pasarse, porque el SEO... Y conocerá muy bien su propio idioma si y suerte alguno más. Pero eh, eh, cuando se va a internacionalizar y para hacerlo adecuadamente, tampoco es dejarle a un lingüista que se dejarle los detalles técnicos, sino más bien a un equipo multidisciplinar. Esto va relacionado con Mark, eh, Mark Ortiz de Don Translation. Entonces, vamos a cerrar. el planteamiento es que un equipo multidisciplinar donde haya SEOs, donde haya lingüística y lingüistas y donde entre ellos se comuniquen de una forma fluida puedan plantear cómo se debe hacer esa internacionalización en SEO donde nuestro propio idioma lo podemos tener bastante claro pero cuando ya no solo cambiamos mismo idioma sino vamos a un nicho de mercado a un mercado muy concreto porque no es el mismo español el que se habla en todos los países. Hay cuestiones culturales, eh, no hay nada como coger el autobús y que se te echen una buena risa en Argentina eh, cuando le dices algo concreto parecido. Pues eh, Por eso digo de mm, equipos multidisciplinares que ayudan tanto en la lingüística como en el propio SEO. Espero en Montserrat haber respondido la pregunta que nos quedó pendiente de responder con, con Marc. Pasamos con Jenny. Buenas, Jenny Pons. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Emilio? Pues un placer hablar contigo durante los próximos minutos acerca de marketing de afiliación. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo por la labor que haces de crear esta comunidad de social networking. Así que, enhorabuena. Pues os introduzco un poquito, ¿no? ¿Quién soy bueno. y, de, y de dónde vengo? Pues eh, me llamo Jenny, eh, la empresa en la que trabajo se llama Ewin y es una red global líder en, en marketing de afiliación. ¿Qué es afiliación para aquellos que, que no lo conozcan? Pues en Ewin ayudamos tanto a pequeñas como a grandes empresas a crear esas conexiones o colaboraciones de largo plazo que aporten valor. El anunciante solo remunerará a ese afiliado o a ese partner en el caso que haya un éxito, una conversión. Y para que podáis dimensionar eh, de qué estamos hablando eh, en una plataforma de afiliación, qué se puede encontrar eh, por detrás de los hijos pues son, por ejemplo, 240.000 afiliados verificados y activos que se están encontrando eh, con 16.000, 17.000 anunciantes ¿no? globalmente. Entonces, eh, afiliación triunfa por ser un canal sin riesgo, transparente e innovador. ¿Y para qué tipo de, qué tipo de, de reto, qué tipo de empresa...? O sea, pero primero, primero ¿qué tipo de retos se está enfrentando la, la industria eh, y que se pueden cubrir perfectamente con la afiliación? Vale, vamos a intentar resumirlo en cuatro porque a todos los retos puede haber una solución porque hay muchísimos afiliados. Pero, por ejemplo, es inevitable hablar en primer lugar de la desaparición de las cookies, ¿no? Y cómo la medición de, por vía Analytics va a cambiar. Y es que los anunciantes entonces están buscando que esas colaboraciones o que los nuevos partners o que, con quien se alíen en conseguir más tráfico y ventas, les faciliten una implementación sencilla en un tracking sin cookies, que esté habilitado, o sea, server to server. Y, y van a buscar y van a premiar más los, ese data de primera adquisición, ¿no? Ese usuario en el que no pueden acceder y que ni siquiera, a lo mejor, pueden hasta clasificar porque han perdido parte de la, de la data. Entonces, eh, van a tener mucho más valor esos acuerdos en comunidades privadas, esa audiencia que les cueste de encontrar, ¿no? Eh, por otro lado, otro segundo reto sería la experiencia de, del usuario, es decir, ante una tienda conectada, una omnicanalidad que ya no distinguimos el usuario entre compras online y offline, ya es totalmente transversal, eh, va a ser muy importante crear los mismos mensajes en, en, en todas las áreas donde impactemos al, al usuario ¿no? y sobre todo esa, esa importancia de llegar al long tail, al ¿no? usuario, estés donde estés, estés donde navegues, eh, estés presente donde te encuentres, vamos a tener que ser capaz de, de llegar, ¿no? Y eso es lo que demandan las, las marcas. En tercer lugar, te diría, ante la consolidación del e-commerce, ¿no? y que ya es palpable que digital ha superado a la parte offline, va a seguir siendo un reto para las marcas eh, si invierten más, medir mejor el ROI y ese retorno de las campañas, ¿no? Lo que ha sido siempre tan difícil de que midieran su efectividad. Pues, bien. Habrá que encontrar y tendrán que aliarse con partners que flexibilicen sus precios, sus herramientas de pago y los canales sean más eficientes, ¿no? O sea, hablamos mucho de analítica, de atribución y de flexibilizar al máximo hasta el pricing, ¿no? Y por último, Emilio, eh, vivimos yo creo que el año pasado un claro ejemplo de que la dependencia en grandes players no, no es lo más recomendable, ¿no? Vimos cómo se apagaba y hubo un apagón con Facebook, Instagram y también vemos como en otros países, Amazon, pues, disminuye las comisiones que da sus afiliados. Con lo cual, todo el mundo quiere diversificar, eh, quiere monetizar con, con fuentes adicionales de ingresos y, y qué mejor, ¿no?, que aliarte y buscar partners que, que te ayudan a, a diversificar tu dependencia de, de grandes players. ¿Y cómo está evolucionando el marketing por resultados y por ende el de afiliación a lo largo del tiempo? ¿Tendencias? Vale, después de 11 años ya puramente en afiliación te puedo decir que lo he visto evolucionar. Eh, con un dato y cogiéndome al dato que es el que aporta y consolida esto que digo, es que la llave... En un estudio de la inversión de 2021 versus 2020, el año pasado se cerró la disciplina de afiliación creciendo por encima de una inversión de más de 100, 108 millones. Por lo tanto, eh, lo atribuyeron a una, a una considerable relevancia, ¿no? es un canal de considerable relevancia y podemos decir que ha evolucionado a ser quizás la afiliación más sencilla que que tenéis en mente, puede ser un, un blog al que ves un post y tienes un link y detrás hay un anunciante que le da un porcentaje de la comisión si, si, si vende algo por él. ¿no? Sin embargo, esto ha cambiado radicalmente a un ecosistema mucho más diverso. ¿no? Eh, se cubren todas las áreas del funnel que os podáis imaginar. Entonces, siempre hay un colaborador dispuesto a trabajar en un modelo a performance detrás. Desde trabajando el funnel más amplio de eh, descubrir nuevas audiencias, influencers, tiktokers, live shopping, en streaming, podcasting también está dentro de la afiliación, pasamos por los grandes grupos editoriales, buscas luego más tarde los conversores y los complementas, esas comunidades de cashback o colectivos de empresa eh, o quien está haciendo reviews de productos que se lleva una comisión. ¿no? Entonces, la diversidad eh, ha sido muy, muy importante, es muy tangible en, en cuanto a la evolución y en cuanto a tendencias. Mm. Ya no lo veamos como que tienes que tener y ser un soporte publicitario eh, para ser un afiliado, sino que puedes tener una solución tecnológica para dar cabida a, a un anunciante a que, por ejemplo, incremente su pedido medio. Eh, incremente el user generated content gracias a la herramienta que tú tienes, sí que sea un coste añadido para ello. Hay infinidad de, de soluciones que cubren diferentes objetivos. Entonces, podemos decir que, esas tecnologías, plug and play, es muy sencillo que un anunciante en bajo coste experimente y teste en, en afiliación o bueno, con otros, eh, en otras disciplinas. Pero eso es una gran tendencia de probar y hacer test and learn porque toda la innovación, siempre hay un proveedor detrás que, que estará inscrito a a, Iwin, a una plataforma de afiliación. Y por último te diría también que ha sido una tendencia que obviamente era una obligación crear este producto ¿no? para las pymes. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no un pequeño emprendedor o una startup o un negocio local que ya puede tener su vender por WhatsApp no podía tener un programa de afiliación? Entonces, se han bajado drásticamente las barreras de, de acceso porque había que tener un mínimo de tráfico para poder acceder y unos costes relativamente bajos. Entonces, de nuevo, volvemos a, a hablar del test and learn, a probar, a diversificar y a si no funciona, pues, pues quizás dejarlo para otro momento, pero o estamos muy orgullosos de la democratización y que puedan acceder a productos las, las pymes. Pues muchísimas gracias, Jenny Fons, por eh, ponernos al día acerca del estado hoy día de, y tendencia del marketing de afiliación y espero veros en nuestras próximas actividades para e Managers Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Emilio. Un abrazo. Gracias, Jenny. Saludos. Hasta luego. Y pasamos con Ana de Banco Sabadell. Muy buenas. Hola, buenos días, Emilio, y muchísimas gracias por invitarnos a esta sesión. A, a vosotros por apoyar desde, desde Banco Sabadell nuestras actividades para, para profesionales del comercio electrónico. Y contigo quería yo hablar sobre todo a nivel de, a nivel de, de temática de, de, nichos de nichos de mercado en tendencia, porque... Obviamente, como desde un gran banco y, y sobre todo la parte de TPV, como, eh, como estáis vosotros, tenéis que ver una cantidad increíble de, de tendencias de, de negocios que se van abriendo, otros que van van cerrando, pero claro, desde vuestro conocimiento de Banco Sabadell y sobre todo la parte de TPV, eh, ¿qué nichos de mercado eh, estarían hoy día, qué nichos verticales en comercio electrónico estarían más en tendencia? Pues mira, Emilio, a ver, um, Banco Sabadell, ¿de acuerdo? Um, tenemos una cuota de e-commerce cerca del 20%. Y esto también es gracias y se ha apostado por la especialización en TPV y e-commerce por toda España. Tenemos grandes compañeros que están segmentados en empresas y negocios para asesorar y ayudar a las empresas a incrementar este negocio. ¿Qué nos ha pasado? Que estamos en tendencia muy positiva en el e-commerce en el e actualmente. Hay una recuperación en diferentes sectores que habían estado afectados estos dos últimos años, como puede ser el tema del turístico, eventos, viajes, ¿vale? Para poner algunos ejemplos, pero independientemente de esto, que nos, nos hemos percatado? Que todo el mundo del retail, el tema del negocio, ha evolucionado. Los negocios tradicionales han ido cambiando y han compaginado su entorno físico, que estaban trabajando hasta ahora, cómo eh, han incorporado el virtual, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, esto es un cambio que de entrada mmm, se vieron como forzados por la situación y que se ha quedado. O sea, que actualmente se están ah, quedando nuevos sistemas de negocio que necesitan el virtual en su, en su forma de, de compaginar en su trabajo. Bien, bien, bien, bien. Y... Y más allá de nicho de mercado, eh, eh, ¿importancia de contar con buenos eh, partners y buenas colabor entidades colaboradoras en nuestro día a día en comercio electrónico? Sí, bueno, aparte en Banco Sabadell tenemos la, la suerte de disponer de un PSP propio, ¿vale? Nuestro partner tecnológico, Paycomet, eh, nos permite facilitar a nuestros clientes una plataforma de pago con un servicio totalmente especializado que permite mejorar tanto la experiencia del usuario que paga por su site con una integración total del proceso de checkout en su web, sin redireccionamientos a, a otra site. Uh, la importancia, como hemos dicho, es la experiencia usuario. Y como de herramientas alternativas de pago y de control y los seguimientos de las operaciones, entre otros servicios, todo esto nos lo permite eh, tener un PSP propio. Independientemente de esto, uh, como banco, también tenemos diferentes soluciones que podemos uh, pues poner dependiendo de cada comercio, porque tenemos, por ejemplo, el TPV virtual propio, que tenemos también el desarrollo detrás de Paycomet. Total, que tenemos um, soluciones para cada tipo de negocio, dependiendo de, claro, es lo que estábamos comentando, eh, del pequeño negocio a la gran empresa. Cada uno necesita una solución a su medida. Que por cierto, estáis de, la, de lanzamiento, así que enhorabuena, eh, porque habéis sí. lanzado TPU Smart muy recientemente y teníamos un pequeño vídeo para compartir con la audiencia. Sí. Si me puedes, por favor, ir lanzando el, el vídeo, te lo agradezco. Vale, bueno, pero es lo que comentábamos. Nosotros tenemos ofertas sectoriales vale, y actualmente hemos sacado una oferta para comercios del sector de la restauración, con un TPV de, de última generación de software Android, que mejora muchísimo los procesos de, de pago que teníamos con el resto de, de datáfonos. Incorpora un store en que nuestros comercios se pueden descargar aplicaciones y esto da un valor añadido al negocio. Bueno, Banco Sabadell ha apostado por todos los verticales que tenemos nosotros en sectorial. Y ahora estamos en campaña con el tema de la restauración. A ver, pues os pongo un vídeo y así uh, os lo comparto. ¿De acuerdo? Dale. Venga, Emilio. Pero, te lo agradezco porque conforme me lo vayan lanzando, lo voy, lo voy lanzando con nosotros. Nos vamos a quedar en un rinconcito de la pantalla. ¿Lo está así... viendo? No, todavía no me ha saltado el, el compartir. Pues ahí. Si sí, no, porque tienes que terminar el proceso completo y ya me salta a mí el, el vídeo compartido. Ahora, ahora sí. Ah, sí. Ahí sí lo tenemos. Los teléfonos inteligentes con sus aplicaciones y nuevas funcionalidades nos han cambiado la vida, pero sobre todo la han simplificado y el nuevo TPV inteligente también hará lo mismo con tu negocio. Te presentamos TPV Smart de Banco Sabadell. Una nueva generación de TPV que además de disponer de todas las ventajas de los TPV tradicionales, cuenta con multitud de aplicaciones descargables y funcionalidades avanzadas del módulo de pago que harán más fácil y cómodo tu día a día. Por ejemplo, Francesco ahora puede gestionar su pizzería y enviar pedidos directamente desde el terminal. También cobrar la cuenta de esa mesa entre varios dividiendo el importe entre los comensales y mostrando el saldo que va quedando por pagar. Ah, e incluye la propina dentro del pago y de forma separada. Gracias Mile. Tere, en su cafetería, ahora puede buscar todas sus ventas de forma mucho más ágil y ofrecer a Pablo el redondeo de su cuenta para donarlo a causas solidarias. Además, puede enviarle el ticket de venta por email, WhatsApp, QR o imprimirlo. E incluir una promoción en el mismo ticket y así se asegura de que Pablo vuelva pronto a por otro sándwich club. Omar, que puede ofrecer a sus comensales pagar por Alipay con solo escanear o hacer una foto al código QR. Además puede conocer su grado de satisfacción realizándoles una encuesta dentro del propio terminal. Tú eres especialista en tu negocio. Banco Sabadell es especialista en acompañarte con soluciones especializadas como el nuevo TPV Smart. Contrátalo ahora y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Más información en tu oficina y en Sabadei muy interesante pues nada emilio pues como podéis ver esta oferta ahora actualmente la estamos lanzando para el sector restauración pero bueno es un tipo de terminal que va a quedar ya para todos los sectores sí. a la larga un, una de las tendencias que, que <risa> escucho en muchísimos congresos y de eh, eh, precisamente era que el, el retail tradicional eh, tenía que hacer una digitalización eh, debido a que la tecnología ha avanzado mucho, los usuarios han, han aprendido eh, que, el, que hay, hay vida mucho más allá eh, con, con el uso de la tecnología, internet, comercio electrónico, pero no desdeña para el asunto retail, que el retail puede hacer y aprovechar sí, muchas oportunidades. Es eh, una cosa con la otra, correcto, eh, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué feedback, qué feeling, qué retroalimentación os estáis consiguiendo en el mercado con, con este nuevo lanzamiento? A ver, la gente eh, se ha vuelto muy friki, ¿vale, Emilio? No, no. Y, y cada uno quiere tener lo mejor, quiere tener tecnología. En el fondo realmente lo que quiere también es que haya rapidez, que haya conexión, ¿vale? Y esto es esencial. Pero aparte de esto poder um, tenerlo todo en uno, facilitar la vida, que realmente eh, lo puedan tener todo todo en, en, en un mismo aparato, ¿me explico? Y entonces eh, poder tener también la gestión de mesas, todo el tema del redondeo sal, solidario, o sea, hay cosas que, bueno, es lo que estábamos comentando, el tema de la sostenibilidad, el tema del ticket, que ya no tenga que salir el papel, que te lo puedan enviar, que puedas tener un código QR, todo este tipo de gestiones, ¿vale? El banco ha apostado muchísimo por el, por el tema de la digitalización, que evidentemente ha, quedado, ha venido para quedarse. Y el tema de la sostenibilidad, o sea, cada vez más, eh, pues evidentemente el tema, lo que estábamos comentando, que se envía todo ya por papel, eh, ya no existe el papel, lo estamos enviando... Todo online, o sea que tú puedas firmar, lo puedes hacer absolutamente todo. Y es lo que la gente nos pide y es lo que ha quedado. Y el banco va por allí, evidentemente. Bien, bien. Pues enhorabuena por adaptaros con estas soluciones tecnológicas a las necesidades de, de, del retail. Y, y espero que volvamos a coincidir pronto en, en más actividades. Eh, seguro que seguro nos vemos, seguro que nos vemos en, en Actividades de Latinaval y después del verano. Pues muy bien, ahí estaremos. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Ana. Saludos. Adiós, adiós. Y vamos a pasar a hablar de la importancia y tendencias en SEO con Jesús Alfaro de Leolitiz. Muy buenas. Buenas, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué un, tal placer, todo? un placer vernos en presencial de nuevo después de tanto tiempo. Pues sí, la verdad es que fue más ganas que tenemos, que tenemos nosotros de haber vuelto a, a todos los eventos presenciales. Y más en este caso, creo que era, bueno, era nuestro segundo evento presencial con la, con la Latina. Bueno, como patrocinadores, en este, este ha sido el primero y la verdad es que ha sido una experiencia estupenda por Barcelona. Todo muy bien organizado, como siempre. Emilio, muchísimos contactos, mucho networking y una y una bueno, y durante el evento, incluso el after party, como bien sabes, pues también fue también fue, fue duro, pero fue bonito. Y bueno, pues, eh, centrándonos en, centrándonos en vuestra área de profesional, que, que al fin y al cabo, que en Loliti ayudáis muchísimo a tráfico, reputación, SEO a las marcas, desde tu experiencia, ¿cómo ves de importante el SEO dentro de una buena estrategia global eh, de captación de clientes en e-commerce? Pues, bueno, mira, Emilio, para, bueno, para, para, para comenzar, para todo aquel que no, que no nos conozca en un principio, ¿no? bueno, somos una somos una herramienta, una plataforma de eh, link building o, eh, bueno, o, o campañas de comunicación. ¿Cómo? Bueno, pues a través de artículos en diferentes medios digitales, no solo en España, sino que trabajamos eh, también a nivel internacional, en otros países como Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, ahora también estamos empezando en todos los países, todos los países nórdicos, el último país en el que estamos empezando, por ejemplo, Rumanía, entonces aquí ya... Se va viendo ¿no? cómo cada vez, eh, desde nuestro punto de vista, eh, hay una clara tendencia a apostar por el SEO. Antes se hacía, pero sí es cierto que ahora, después de la pandemia, pues se están, se están por así diciendo, se están viniendo arriba mucho más, eh, mucho más eh, negocios tradicionales que han dado el salto a la parte del e-commerce. Entonces, bueno, es cierto que el que se dedicaba ya al e-commerce sabía que el SEO es una parte fundamental dentro de dentro de la estrategia. Hablamos Cuando hablamos de SEO, el SEO dividido entre diferentes partes pues desde el punto de vista, desde la optimización de las fichas de cada producto, lo importante que es esto, ¿vale? Hasta, hasta, hasta por ejemplo la carga, cuánto tarda en cargar tu página. También entraría dentro de, de todos los patrones del SEO. Eh, desde nuestro punto de vista, por ejemplo, ¿no? lo que nos dedicamos nosotros, que es sobre todo la especialización en el tema del link building que para el que no lo sepa bueno el inbuilding building al final es atraer hacia tu página visitas vale para a través de a través de, de un enlace añadido dentro de bueno pues de, en, en nuestro caso pues dentro de diferentes artículos en medios digitales y esto lo que va a hacer va a ser repercutir eh, positivamente dentro de tu propio posicionamiento dentro de las palabras claves con los que con las que estemos jugando no pero bueno a la vista está que ya cuando hablamos de SEO no solo sí es cierto que el principal aquí el principal jugador siempre pues, es Google no pero ya hablamos también de SEO en otro tipo de plataformas no como puede ser Amazon vale y como puede ser otras plataformas de, de bueno pues de, que, que ayudan en este caso también son una tercera una tercera pata otra vía para todos esos e-commerce que aparte de valerse por su propia página web pues también también acaban eh, beneficiándonos, en este caso, ¿no?, pues, de, de terceras plataformas como, como mm. la que vos Y hay muchos e-commerce que se plantean, mira, eh, en mi mercado puede haber una mayor o menor depresión económica, está todo un poco tumultuoso, voy a intentar salir fuera a otros países a vender y así me amplio mis mi posibilidades de, de, de tener más usuarios y clientes. ¿Recomendaciones por tu propia experiencia para saltar a otros países? Pues mira, si sí es cierto, nos llegan, es muy curioso, eh, porque si sí es cierto claro, el e commerce que trabajaba ya en lo digital, ahora con el con la, con la pandemia, es cierto que, que se ha animado a dar el salto a otros a otros mercados. Es lo que decía antes lo que hablaba Mark, ¿no? de On Translation, ¿no? Es cierto, y muy poquito a poco eh, se está viendo, o sea, se está viendo esta tendencia. ¿Qué pasa? Eh, no se puede ir, eh, mi consejo, vale, eh, o sea, mi consejo al 100% es hay que internacionalizarse, pero primero hay que conocer el mercado del país donde vayamos a empezar. Esto no quiere decir, como e-commerce, por norma general, a no ser que cuentes con una inversión detrás, es muy complicado eh, tener tu propio equipo, no, de, de por pues, imagínate, pues, a lo mejor de periodistas nativos, o de una persona que te vaya a realizar el SEO en el idioma en el que estemos tratando. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo. Que nuestra especialidad es la captación de medios digitales, ¿no? Para la inclusión de artículos en diferentes idiomas. Bueno, pues nosotros, claro, al final tienes que jugar un poco. Eh, eh, para poder entrar a ese mercado hay que conocer culturalmente cómo funcionan. O sea, no es el mismo tipo de comunicación comunicarte con una persona en España que en Alemania, que en Francia o en, que, que, que en Suecia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué recomendamos? Los primeros pasitos siempre, te debes de apoyar, eh, pues te debes de apoyar pues, de empresas externas que te ayudan en este paso, que estén especializadas al 100%. Como decíamos antes, tipo On Translation o igualmente Leolitics, que aunque nos, estén, nos centremos en la parte de, de las campañas de comunicación y del Building a través de publicaciones, sí es cierto que igualmente contamos con un equipo de periodistas especializados a la hora de redactar este contenido. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser mucho más. Barato y mucho más efectivo eh, empezar a trabajar con una empresa externa que esté especializada en este tipo de campañas internacionales, a que tú mismo te crees tu propio equipo y empieces, eh, por así decirlo, empieces desde cero, ¿no? Lo cual va a ser mucho más costoso y va a ser mucho más complicado. Lo ideal es externalizar toda esta parte para que tú mismo puedas dedicarte a otras patas, a otros factores de, de tu e-commerce. Entonces, bueno, al final, la recomendación es eh, al 100%, siempre que puedas, dar el salto, eh, ya que, bueno, al final tu producto, eh, en el caso de en España, ¿no? pues puedes empezar a venderlo en España. Por supuesto, tienes que hacer un previo estudio antes de dar el salto a cualquier otro tipo, a cualquier otro país, como decía antes, porque no se va a vender lo mismo un mueble de esta forma en España que a lo mejor... En Suecia, y a lo mejor te interesa, pues bueno, pues sacar a la lista otra categoría, otros productos que encajen más, a lo mejor, con la decoración nórdica que con la con la comparativa, si lo comparamos con, en este caso, con España. Y por cierto, como vosotros ayudáis muchísimo a las marcas a tener esa relación con medios de comunicación en distintos países, eh, ¿dónde os plantearéis vosotros precisamente vuestra internacionalización? ¿O qué planes tenéis? Pues la verdad es que no tenemos límites, pero lo que sí queremos es, siempre vamos con pies de plomo. Entonces, en cuanto entramos en un mercado, nos gusta estabilizarnos, nos gusta conseguir, o sea, nosotros al final nuestro propósito es conseguir proveedores, medios digitales y por otro lado conseguir clientes que quieran invertir en estos mercados, ¿no? A través de, a través de artículos en, en medios digitales, como te comentaba Emilio. Eh, ahora mismo hemos empezado en Rumanía hace muy poquito, uh -huh. pero ya digo con pies de plomos porque nosotros, como trabajamos siempre, es, eh, vamos de la mano del cliente. Un cliente que trabaja con nosotros, imagínate España, trabaja a Italia y quiere dar el salto a Rumanía, bueno, pues tenemos que ir de la mano un poquito con él, ¿vale? De ver qué necesidades reales tienes y, de, y, de, y también, hombre, de, de serle muy claro si es factible o no es factible y cuál va a ser el precio de un artículo en Rumanía. Nos ha pasado con algún, con algún e-commerce que, que quiere dar el salto, por ejemplo, a países nórdicos, ¿no? A Noruega o a Finlandia, claro. Es complicado. Es cierto que allí puedes vender más caro y que, y que a lo mejor, incluso, que tu producto puede encajar mejor que encaje en España. Pero tienes que ser consecuente con que los costes también van a ser mucho más altos. no cuesta lo mismo una publicación en un medio nórdico, claro está, que, que, que en España. Además, hablamos de una diferencia a lo mejor de, puede ser incluso tres o cuatro veces más. Entonces, claro, tú tienes que contar con esa baza, con esa economía, con ese poder de inversión para poder empezar en este tipo de mercados. Un 3-4 a 1 son palabras palabras muy, muy mayores, desde luego. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Pues, pues, Jesús, muchísimas gracias por, por apoyar este último encuentro de la Latina Vale y, y nos vemos, espero que en bastantes más ocasiones. Pues sí, por, por nuestra parte, siempre que quieras, Emilio, cuenta con cuenta con, con nuestro apoyo, que además que ya sabes, nos encanta, si ya nos encantaban los eventos, los no presenciales, los presenciales que, que es lo nuestro, eh, pues nos vas a tener ahí, siempre que siempre que podamos, siempre que, que, es que quieras. Pues muchísimas gracias Jesús, nos vemos en la próxima. Saludos. Bien, hasta luego, gracias. Y vamos a pasar a hablar con José Ramón Hidalgo, que es socio de guarimi vamos a hablar acerca de, de larga cola en, en AdWords. Muy buenas. Señor Emilio, muy buenos días tenga usted. Y antes que nada, disculpas de mi compañero Javier. Que era que imprevisiblemente tenía que haber venido aquí, pero situaciones de última hora han impedido que, que esté aquí con, con todos vosotros. Eh, sé, sé que eh, tus conocimientos, porque tú y yo nos conocemos hace 20 años. Más, más, más. Que no te hagas tan 20 años por bueno, el año 96, 97 nos pusimos cara y ojos por primera vez. Por eso te digo que como tenemos 20 y pico años y ya nos conocemos, eh, me <risa> digo yo, cuando me, me escribes, Javier, o que me bajo serra y va a <risa> <risa> si, si lo tiene más controlado tanto o tanto más. Así que muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y participar en este live. Muchas gracias. A vosotros, por supuesto. Pues entonces, eh, eh, hemos estado hablando en alguna ocasión. Eh, porque hacemos algún, algún que otro live específico para temática de larga cola y lo hemos hecho con, con vuestro equipo de cuarismi eh, de pero eh, la larga cola eh, que es y a quién a qué tipo de emprendedor de comer manager de empresario de a quién a qué empresa le beneficia más utilizar ese tipo de técnica yo te diría que igual comenzamos con un ejemplo puro y duro para, para, para ver la, las posibilidades que tiene. A ver, esto de, de long ten de larga cola. Mm -hmm. Pues eh, imagínate que podemos tener eh, un hotel en Madrid y algo tan tan tan obvio como razonable podría ser pues poner un aquí un anuncio y tenemos hotel hotel en Madrid, algo tan nimio como eso, ¿no? La, la, la larga cola, el long en definitiva, no es, sino la capacidad de personalización que tiene la oferta de cualquier producto o servicio. Pues, pues, imagínate que aludiendo a este hotel que tiene habitaciones en Madrid, este, esta primera opción podría ser hotel en Madrid, pero podría ser hotel céntrico Madrid, hotel céntrico para familias en Madrid, hotel céntrico para familias con garaje y piscina en Madrid, es decir, esas capacidades hacen que, que prácticamente se pueda estirar ese long tail todo lo que nosotros queramos. Individualmente, eso, es decir, esa, esa, esa keyword de hotel céntrico para familias en Madrid con piscina, pues el número de búsquedas que va a tener pues son, van a ser bastante limitadas. ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos en nuestro caso es, con tecnología absolutamente propia, machine learning, inteligencia artificial y demás, generar una cantidad absolutamente ingente de, de miles y miles y miles, incluso cientos de miles de keywords, para de esa manera intentar acometer y llegar eh, a cualquier tipo de búsqueda concreta, además teniendo en cuenta la intencionalidad, que cualquier usuario pueda realizar, en este caso, en, en Google Ads, en, en Search. ¿Y consejos que tú, que tú darías para eh, empresas que se está planteando mejorar sus conversiones, mejorar su rentabilidad y, y que no lo termine de ver claro? Porque, claro, en marketing tenemos opciones, tendencias, redes, canales, ahora, ahora funciona mejor una claro. red que otra, eh, un tipo de contenido que otro. Eh, ¿Qué le puede, desde tu experiencia... Y conocimiento de rentabilidad Dos, tres consejitos Y decir, mira, haz esto para intentar ser más rentable Hombre, yo como, como firme defensor del long tail Tanto en temas de SEO Que acaba de estar mencionando nuestro compañero eh, como, como de propio SEM eh, Te diría que para mí es Es más que, que una forma de trabajar Es una estrategia a larguísimo plazo Parte de la sede que los amigos de Google Ellos mismos dicen que un 15% de búsquedas diariamente Son nuevas búsquedas es decir, si aportamos o nos aprovechamos de ese 15% de nuevas búsquedas diariamente y somos capaces de identificar cuáles son aquellas más representativas, adaptarlas a nuestro producto o servicio y ponerlas en marcha a través, pues, en nuestro caso, de una campaña de Google Ads, de AdWords. Es decir, estamos hablando de que vamos a conseguir una estabilidad a largo plazo de crecimiento tan importante que por sí mismo se puede convertir o se debería de convertir en la herramienta, la herramienta con mayúsculas. Porque a diferencia, a diferencia de lo que podemos hacer trabajando directamente con Google o en otros medios como puede ser, imagínate, Facebook, LinkedIn o YouTube, ¿vale? No, nuestra tecnología no es una tecnología dependiente de terceros. No somos parte del, ecosi somos parte del ecosistema de Google, pero digamos que nuestra, nuestra diferencia número uno es el cliente. Eh, por, tal, por tanto y por tal vamos a, a, a pelear con uñas y dientes esa rentabilidad, ese, ese, ese ruido del cliente. Eh, lo cual posiblemente va a repercutir en que entre el CPC, el CPL, el CPA va a ser menor, pero no siempre la estrategia puede ser esa. Es decir, un cliente como tal que tenga, que tenga necesidad de llegar a, a una tipología de, de usuario, de persona, eh, que de otra manera no podría llegar, a través de herramientas como la nuestra, con esas características de long tail, puede llegar a una cantidad muy, muy importante de potenciales nuevos clientes, consumidores, que de otra manera sería, franque, francamente, imposible de poder llegar a ellos. Consecuentemente, como consejo, más que como consejo, como estrategia a largo plazo, el long tail es una apuesta ganadora. Pues muchísimas gracias, José Ra, por participar en, en aquí, este live. Aquí, y, y espero que nos veamos en presencial unas cuantas más pronto que tarde, espero. Esperemos que sí, nos tomemos la cerveza de rigor como mandan los canones pues muchas Un gracias placer, hasta la próxima, saludos hasta luego, adiós y después de, de hablar de larga cola vamos a hablar de conversión con, con Joaquín de, de Secura muy buenas hola Emilio, contento de y, estar aquí contigo tenéis, tenéis una palabra clave eh, conversión que, que a los e-commerce managers les resulta eh, magnética completamente pues sí pues efectivamente nosotros nos dedicamos a mejorar la conversión de los comercios a través de los pagos flexibles. Llevamos ocho años desarrollando soluciones de pagos flexibles. Lo que hoy en el mercado se conoce como el buy now pay later o se va extendiendo como buy now pay later. ¿no? Entonces eh, nuestro foco principal efectivamente es mejorar la conversión del comercio electrónico, ayudarle a incrementar su ticket en medio, incrementar la recurrencia. ¿No? esas son las tres claves del negocio a través de ofrecerles soluciones de pagos flexibles que, que, que son el eje de nuestra propuesta de valor eh, yo os conozco hace, hace un tiempo ya eh, estáis muy muy presentes en el mercado pero claro, eh, estas soluciones de compra ahora, paga después eh, parecen que eh, como si hubieran aterrizado de una forma totalmente masiva en el mercado hace unos 6-12 meses. Eh, muchos que comer Manager, que me lo han comentado con instalado, me han comentado que los ratios a todos los efectos y a todos los niveles le cambian de una forma increíble. Eh, pero claro, dentro de, de que es un mercado donde muchos players se han dado cuenta de que eh, es realmente muy interesante ofrecer las soluciones comunes que dais segura ¿qué valor o diferencia de vuestra competencia? Pues mira, yo diría que la base de nuestro negocio es... es... Efectivamente, hay mucha competencia. Nosotros somos, en el espacio del buy now, pay later, líder clado en el mercado español. Ahora estamos empezando la expansión en Italia, Francia y Portugal. Eh, y claramente en el mercado donde nos hemos posicionado desde el inicio, somos líderes en número de transacciones, en número de comercios y en volumen en general. Eh, la forma que hacemos nosotros el negocio es radicalmente distinta como lo hacen todos los otros players. Nosotros nos definimos a nosotros mismos como como merchant céntricos, ¿no? es decir, ponemos al e-commerce en, en el centro de la propuesta de valor y nos proponemos, de forma clara y, y, y contundente, no hacer nada con el shopper que no sea volverlo al, al, al, al mismo comercio electrónico. ¿no? La mayoría de gente que está ahora mismo haciendo este negocio en el mercado tiene propuestas de valor muy variadas, entre ellas pues, hacer tarjeta revolving o llevar a la gente a un marketplace donde luego gana dinero por la afiliación de ese consumidor, eh, ofrecer préstamos personales a futuro. Nuestra propuesta está claramente centrada en, oye, no, es muy difícil conseguir un comprador como para que después dejes que el método de pago lo monetice a través de vías del cross-selling, ¿no? nosotros lo que trabajamos a fondo con soluciones muy concretas y que facilitan esa conversión y esa mejora de la recurrencia es que ese comprador vuelva al comercio electrónico de donde proviene ¿no? eh, y eso nos diferencia y es lo que nos da la confianza de, de, de los comercios que siguen trabajando con nosotros, ¿no? que, que son un montón como dices tú. Y por cierto, ha, ha afirmado que tenéis la conversión más alta del, del mercado. Porque... Sí, es verdad, todo el mundo dice lo mismo en este mercado, todo el mundo dice que tiene la conversión más alta. Nosotros también lo decimos y además es verdad y la razón por la cual tenemos la conversión más alta es porque yo creo que nosotros empezamos por el negocio más difícil, es decir, nosotros empezamos en España haciendo dando la solución de Invoice, que somos, seguimos siendo los únicos que seguimos haciéndolo. ¿no? Es decir, Invoice es la solución por la cual quitas el pago del checkout y le permites al consumidor que pague al cabo de 7 o 14 días. Es decir, que con la información que estás leyendo en tiempo real del comercio electrónico eres capaces de hacer el scoring y de decidir si ese comprador pagará o no pagará. Eso nos obligó a nosotros, al ser el primer servicio que hacíamos en el mercado, a ser muy buenos en hacer el scoring con muy poca información en un mercado donde la información de consumidor es muy escasa, que son los mercados del sur de Europa, pero especialmente en España, hay muy poca información positiva de consumidor. Entonces, al hacer eso, la tecnología que hemos ido desarrollando de trabajar en tiempo real y dar una conversión alta, nos llevamos con eso ocho años, con lo cual, digamos, tenemos el nivel de tecnología de, de, de hacerlo lo, los mejores, ¿no? Del mejor del mercado en, en, en conversión, sí. Eh, hay una para farmacia online en la que compro muy muy habitualmente, mínimo una vez mensual. En cuanto llego al límite de que me mandan el, el, el, el envío gratuito, supero determinada facturación, mira, envío gratuito. Pero bueno. a la hora del tema del pago, pues veo Secure instalado, bien, pero veo precisamente parte de lo que me has comentado, lo de eh, paga por plazos, eh, más menos plazos, y lo de paga después más bien, creo que era una semana. O, o sí, semana. son siete días. Siete sí días, me sonamos una semana. Eh, ¿Qué opción elige la gente? Porque realmente, eh, como no me encuentro en esa situación, yo es que voy directamente y hago el pago, el pago automáticamente con, con, mi, con mi tarjeta. Pero, ¿qué opción en realidad pide más la gente? Pues mira, las la respuestas depende de cada comercio electrónico. No, no es lo mismo una parafarmacia con un ticket medio de 40 euros. ¿No? Eh, que, una, que un comercio electrónico que venda electrónica de un ticket medio de 350. Uh -huh. Y dentro del comercio electrónico no es lo mismo el que es distribuidor que el que es fabricante, o sea, el que es marca. Nosotros lo que hacemos es, como te decíamos, ¿no? eh, ponemos el comercio en el centro de la propuesta de valor, entendemos, intentamos entender muy bien cuáles cuál son las soluciones que le ayudarán en esos tres propósitos, en mejorar la conversión, incrementar el ticket medio y mejorar su recurrencia. Y en función de eso, le diseñamos una solución concreta. Para el caso concreto que dices, para farmacia, la solución, la combinación entre el compra ahora y paga después, a los siete días, nosotros lo que vemos es que, sobre todo en la última parte del mes, les ayuda mucho en las últimas partes del mes a vender más. Vale. Les ayuda mucho en la conversión del comprador nuevo, aquel que no ha comprado nunca y no conoce el comercio electrónico porque le da un plus de confianza. Y además les ayuda en ese sector a incrementar varios puntos en la satisfacción de cliente, de sus, de sus consumidores. Porque te invito Emilio que la próxima vez utilices allí en esa parafarmacia, utiliza el servicio y verás qué efecto wow tiene el poder vale. hacer una compra sin haber realizado el pago. Vale, vale. Pues sí, lo, ahora, ahora sí lo veo. Ahora, es cuando me la has explicado, si sí lo he entendido, porque claro, lo veía ahí la opción y digo, ¿qué tipo de perfil es el que? Hay? Porque al fin y al cabo la diferencia es solo una semana. Vale, pues sí tienes razón. Claro, depende del momento del mes, depende primera compra. Tienes toda razón. Gracias por la aclaración. No me... sí. pues, pues muchísimas gracias por participar en, en este live. A ti, Emilia. Un placer. Pues Salud, muchas gracias, gracias y nos vemos en próximas actividad de Latinoali. Saludos. Hasta. Hasta ahora. Y pasamos con nuestra última invitada, Cincia. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y es que contigo vamos a hablar de marketing, branding, comunicación. Y son temáticas que a mí, la verdad, que, que me apasionan. Y he dicho yo, mira, pues los últimos seremos los primeros. Y así, si nos extendemos, por pues nosotros con tranquilidad, que, que no viene nadie después. Con lo cual. Muchísimas Perfecto. gracias por la invitación a participar en este live. De nada, antes por invitarme. La verdad, además, eh, solemos utilizar StreamYard nosotros también y verme por el otro lado es como, uy, qué raro. <risa> Sin muchas menos opciones en la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, es como, ala, aquí no puedo jugar. <risa> sí, no, yo es que, que a mí StreamYard como herramienta de, de grabar de sala privada para hacer multi difusiones multicanal en directo, la verdad es que me encanta. Es perfecta. Yo estoy en love. ¿Qué te voy a contar? Sí, sí. Pues, pues el, el, lo que te comentaba, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Y, y hablando de lo que nos encanta a los dos, y ahora que ya no viene nadie con toda la tranquilidad... Eh, ¿Qué pasa con la identidad de marca en el momento también de, de, de adaptarse, de hacer rebranding, de actualizarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tendencias, a la hora de internacionalizar? ¿Qué hacemos con nuestra identidad de marca para mantenernos jóvenes? Porque eh, una red social como Instagram, y me podrán pegar más de un Instagramera que conozco, pero para mí hoy día ya se está convirtiendo en el nuevo Facebook y no en palabras bonitas. Ahora todo es TikTok, pero todo ha pasado que TikTok era el sitio donde la gente dejaba los vídeos raros. Y, y haciendo musiquitas y bailes raros. Eso era hace un año, pero ahora TikTok lo es todo. Y, y la marca avanza, y mucho. Y, y nosotros tenemos marcas que se si nos pueden quedar anticuadas o soletas, o que tenemos que adaptarnos a los tiempos de TikTok. ¿Cómo, no, cómo nos mantenemos al día en, en estas jungla pues eh, la verdad es que es un poco drama a veces, ¿no? No, no te lo voy a negar, porque claro, todo avanza tan rápido que es muy, muy fácil para una marca decir, ah, pues mira, pues voy aquí, voy allí, voy aquí, y vas un poco a todos sitios sin acabar de, de, de enfocarte, ¿no? Eh, lo que es muy importante es que estés en el canal en el que estés, siga siendo tú, porque al fin y al cabo en el momento en el que quieres ser algo que no eres, se te va a notar. Y, y al fin y al cabo le estamos hablando a personitas, estén detrás de TikTok, estén detrás de Instagram, estén detrás de un periódico o estén en la calle, en una tienda. Al fin y al cabo una marca, sobre todo hoy en día que estamos en un mundo muy, muy omnicanal y en breves hasta en metaversos, es importante mantenerte quien eres porque así te van a reconocer y todo lo que es la experiencia de compra va a ser un poco el... El hilo conductor que te va a llevar, ¿no? Que no vas a ser un ploco de, ostras, esta gente que hacen, hacen cosas diferentes, son los mismos, al fin y al cabo puedes pensar que incluso son otras marcas, hay, bueno, hay marcas que además incluso depende del canal pues tienen un tipo de producto o un tipo de otro producto, que también es, puede ser una manera, ¿no?, de, de adaptarse más al canal, pero siempre tienes que ser tú, porque al fin y al cabo mm. eres tú, <risa> Y marcas, por ejemplo, que si me, dentro de lo que me estás contando, por ejemplo, se me ocurre eh, MediaMark en Twitter, son los troles, y la lian parda, muy impositivo, pero la lian parda, digo, pero si llevamos esa misma afinidad y tono de marca, cuando entré en un MediaMark, lo, lo, los compañeros con, con el polo rojo me van a decir cuatro cosas, ¿o qué va a pasar? Eh, ¿Cómo...? cómo utilizamos una marca de malote una comunicación de malote y luego la llevamos al, al onicanal ahí cómo lo, cómo lo hacemos claro, eso es súper complicado, sí que es verdad que claro, tienes que educar también muy mucho a, a lo que son los, los trabajadores de personal en tienda cuando entras en una tienda Apple, al fin y al cabo sabes que es gente que te va a saber hablar de mucha parte técnica muy tech y todos ellos como que tienen toda esa cultura detrás, no no son Steve Jobs ni muchísimo menos, pero son como miniaturitas, ¿no? Que respiran y transpiran. Sí, de hecho, a mí cuando se llaman genius, cuando un genius eh, se me pone tequi, ojalá, oh, me vola, me vola Sí, sí, a mí me encanta, pero me pierdo y le digo, bueno, a ver, que yo, mis limitaciones, que me va a ir bien, cuéntame. ¿No? Porque, bueno, esta es otra también. A veces, eh, cuando queremos comunicar... Nos, nos encanta utilizar palabras, ¿no? Porque cuando hablas de algo, pues te encanta utilizar un palabra para decir mira cuánto sé. O sea, por ejemplo, ahora que estoy, estamos nosotros muy involucrados en moda, a veces hablas con diseñadores, te hablan de texturas, de tejidos, de tipos de elasticidad, de, de cosas que te... Bueno, a ver, esto se tira o no se tira. ¿No? Al fin y al cabo, muchas veces nos complicamos la vida queriendo usar palabras muy técnicas y en marketing nos encanta, dime cuántas siglas tenemos para decir simplemente aumentar conversión, mejorar engagement, que al final engagement no deja de ser conectar con tus clientes uh -huh. y nos encanta decir todo eso y a veces simplificando el mensaje llegas de una manera mucho más efectiva, porque con, no, hace, antes de pandemia estamos en unos 6-7 mil impactos al día, Ahora que hemos estado consumiendo mucho más, este número ha crecido. No tengo el dato actualizado a día de hoy, pero estamos cada día a un mogollón de impactos de publicidad, de on, offline, móvil, uh, todo, que como no conectes, como no tengas ese punto de, de mantenerte quien eres, de un color que te inspire y que te lleve, porque... Es que la comunicación es mucho más que palabras, ¿no? Es también la imagen, el tipo de fotos que usas, eh, el tipo de color, el tipo de el tono, es que es todo. Entonces, o tienes algo unificado más o menos dentro de las adaptaciones mínimas que tienes que dar en canal y en mercado o, o te mm. pierdes. Mm. O te Estaba pierdes. hablando esta mañana con una amiga por WhatsApp y me comentaba que eh, la mañana de... Porque hoy es vacaciones en, en Madrid la mitad de las veces no me entero, o solamente sea, no yo me enteré ayer que hoy era fiesta en Madrid, que es la ciudad en la que vivo, digo, bien por mí, pero esta amiga también de Madrid me comentaba que iba a aprovechar la mañana para eh, definir la nueva estrategia de, de tono de marca que, que está, estaba definiendo para, para un, un nuevo comercio y, y esa labor sí. me, ha, me ha dado curiosidad y digo, ¿y cómo se establece Tú como experta en comunicación y en branding, ¿cómo se establece el tono, el acento con el que tiene que hablar una determinada marca? Todo va a depender mucho de qué es lo que haces y de quién eres, evidentemente. Eh, intentarte ponerte los zapatos de otro no suele ir bien. No, así como cuando te pones una camiseta que te queda grande, no vamos bien. O pequeña, no vamos bien. Entonces... Eh, Siempre hay un primer análisis interno y eso siempre se puede ir cambiando. O sea, el, el tono de marca es algo que puede ir evolucionando y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay gente que se queda con aquello de, ¿somos los líderes del mercado? No, esto ya, esto ya no va, esto ya no va, esto ya no no. Sí. Entonces, eh, se pueden, hay herramientas que te pueden ayudar si tú mismo no consigues encontrar un poco y aun cuando la tienes, está bien mirarte hay una rueda que son los 12 arquetipos de comunicación que te pueden ayudar mucho. Está pues, el tono gentil, el tono un poco más eh, atrevido, el tono más conservador, el de autoridad, el de sabio. Entonces, te puedes intentar identificar, hacerte preguntas, tu mismo claim o tu identidad de marca, intentar escribirla en las que te vayan encajando y entonces ahí también tienes que mirar a los demás porque si tú tienes una competencia directa que ofrece tu mismo producto, ya sea digital o producto físico, porque sí. todo esto que estoy diciendo te sirve tanto para B2B como B2C y como cualquier tipo de producto, al fin y al cabo. Eh, no te pongas a su lado, ponte igual al otro lado, porque, sí, por ejemplo, tú imagínate ¿eh? Apple y una marquita pequeña de, de tecnología. Si tú te pones al lado de Apple en un, en un estado de sabio o de auto, de que soy una autoridad en este mercado, en este producto, es que la va a liar, porque no, va a quedar muy raro. Ponte sí. al, al otro lado, ponte a un... Apple también tiene la parte innovador, ¿no? Pero ponte innovador desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la flexibilidad, quizás. Que no todo tiene que ser tan bajo un mismo rango, tan cuadriculado o tan blanco, ¿no? Tan, tan limpio, tan... Sí. pone un diseño... Busca un poco... Eh, ¿Qué es lo que te sientes cómodo? Y eso sí es importante, te tienes que sentir cómodo. Porque si tú no eres graciosete y quieres ser graciosete, se te va a notar impostado. Eh, si tú eres una persona súper mega eh, rígida o meticulosa, busca un tono en el que o tú o tu equipo se vaya a sentir cómodo. porque al fin y al cabo, es también ver, bueno, aparte, ver qué es, es, que, claro, es, que es, ¿no? pues es lo que tú crees y lo que a ti te va bien, pero también lo que quieren oír tus consumidores, porque son ellos los que van a consumir eso. Entonces, tú puedes ser el más gracioso del mundo, que si tu consumidor es una persona reclusa, tímida, introvertida, si le vas a intentar entrar por el lado gracioso, se va a asustar, le vas a alejar, tienes que aprender a hablar su idioma dentro del tono que a ti te vaya bien, es que... Tiene tela toda Esto da para horas. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto hay que hablar y cuánto hay que hacer escucha activa? Que es una cosa que no siempre se practica. Mira, yo desde que aprendí la escucha activa, realmente, eh, bueno, tú también la haces muy bien. De cara cuando se hacen entrevistas o programas o, o conversaciones, sacas mucha más información. Eh, uh -huh. Y información buena para todos, ¿no? Porque al fin y al cabo está muy guay hacer una entrevista, preguntar cuatro cosas y tú estar pensando ya en la pregunta que viene luego. En cambio, cuando tú le da, dejas a otra persona hablar o cuando incluso eh, lees a, a tus clientes, ¿no? A lo que quieren, eh, a lo que están necesitando, a, a cuáles son sus dudas. O sea, a ver, por ejemplo, yo en moda ahora, en todo el que es el universo de la recomendación de talla, si tú escuchas el mercado, te das cuenta que, ostras, en España vendemos mucho la M, pero la L no tanto. Uy, en, el, en Holanda hay la L, es esta, hay, hay mucha gente que no está... Con, ¿por qué? Ah, igual tengo que aplicar una XL porque son más altos. Sí. Son todo maneras de escuchar y de, y de ver qué es lo que te están pidiendo para tú a partir de ahí elaborar sí. todo tu discurso. Me acuerdo de un, un hotel visitando Berlín que yo no era capaz de entrar en la bañera por alta. O sea, tenía que hacer una especie como de escalada para <risa> meterme en la bañera y no llegué a poder quitar el albornoz del... del de la parte de arriba de la puerta, no fui, no fui capaz de coger albornoz. Literalmente. A Mi tío vive en Holanda y, claro, cuando le he ido a ver, ahora ya paso, ¿no? Pero el típico momento cola de aeropuerto, hubo un día que tenía una señora holandesa delante mío, un señor holandés detrás mío, y un mí de metro sesenta, parecía su toy, su toy, o sea, era como un perro de estos toy. Sí. Y, y yo era como, joder, esta gente, qué alta, es. <risa> Bien, pero pues hola, yo soy tamaño cabina. ¿sabes? Me suena, me suena. Pues, pues muchísimas gracias por, por animarte a participar en este live. Que me da que nosotros tenemos para hacernos un like solo para nosotros durante un par de horas hablando de estos temas. Verdad que sí, nos ponemos a hablar de lo que sea y ala. Bueno, hay, hay, un, hay un nombre, Johnny, de, de Apple, eh, antiguo jefe de diseño de Apple, que, que llevo yo 10 minutos intentando soltarte en la conversación, pero he dicho yo, mira no, no, porque nos vamos a poner los dos, muy friki, porque me da a mí que tú tienes muy bien controlado quién es ese señor. Me da <risa> a mí la nariz. Y, y me parece a mí que nos vamos a y nos vamos a venir arriba y también tenemos tanto derecho de comer como lo que, lo que nos estén escuchando también querrán descansar, que llevamos casi dos horitas de, de directo. Sí, sí, muy interesante. Por cierto, me, me he ido conectando, he tenido que hacer un out en algún momento, pero súper interesante como siempre. Muchas gracias eh, por organizarlo, Emilio. Pues, Ciencia, que nos veamos no solo en las próximas actividades en Barcelona, también en las que hagamos en, en sala virtual. Ahí estaremos. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, saludos Chao, que aprovecho a todos Gracias Chao. Y me quedo con vosotros, 30 segunditos, no mucho más Para comentaros que, que aparte de desearos buen provecho a los que ahora iréis a comer Buen descanso a los que estéis en Madrid, no como yo que estoy aquí haciendo directo y porque no me he acordado y, y comentaros que nos vemos dentro de dos semanas. Tenemos otro otro directo de estos grupales con un montón de ponentes. Seguir eh, mis distintos canales, re, eh, suscribiros para recibir información. Eh, o sea, es, son muy bien recibidos vuestros comentarios de quién querríais que, que entrevisten un live en exclusiva. Eh, Así una horita en plan entrevista, preguntas, respuestas, lo que queráis. Y lo que comentaba con ciencia, escucha activa. Si queréis comentarme, recomendarme, sugerirme, criticarme, eh, emilio.emiliomarquez.com, me escribí, encantado. Y empezamos la conversación, sino por correo, por redes, donde queráis. Muchas gracias por estar aquí este par de orillas y nos vemos en el próximo live. Saludos.